Comisario, ¿cómo está? Buenas noches Vamos a esperar eh, Que empiecen a llegar nuestros nuestra audiencia. A nuestra invitada que está por aquí, a ver, aceptar. Hola, Narda, ¿cómo Bien, estás? ¿Cómo te vas? Bien, ¿y tú? Feliz de tenerte por aquí. Igual, feliz En este programa, súper feliz de que estés conmigo compartiendo un poquito eh, Estamos esperando, mira, ya llevamos 19, tienes buena audiencia, mira, van subiendo rapidito En serio, qué bonito un club de fan, creo yo ¿Una qué, perdón? Un club de fan Un club de fan, déjame ponerme eh, los audífonos mientras se van integrando las personas Así es Por aquí. Mira, no. y qué buenísimo Bueno, no, vamos a ver si funcionan estos audífonos Dame un segundo si se, si se pone en pantalla negra Es porque no me está agarrando los audífonos Dame 15 segundos No te preocupes mm. A esperar a ver. Van uniendo más. Qué bueno. Tienes buena audiencia, Laura. <risas> eh, ya va. Tiene un problema, Laura. Ya la voy a ingresar de nuevo. Espero que se escuche bien, ahora, ahora sí, sí. sí, ahora sí, eso, bueno, bienvenida a este programa de Punta de Inflexión, eh, para mí es un honor tenerte, por acá. me encanta este programa contigo porque hay bastante de qué hablar, la audiencia ¡Oh! está preciosa, y tienes un buen club de fans, mira, vamos con 45, qué bueno, qué buenísimo, bueno, bienvenidos todos en este espacio de Repúblicos, qué buenísimo, y con Narva, que, que me gusta mucho el estilo de Narva, de entrevistar y de, y de hacer esos lives. Oye, le tenemos que contar a la audiencia qué fue lo que pasó, Narva, qué fue lo que pasó, porque lo íbamos a hacer el martes y terminamos haciéndolo hoy. Sí, así es. Bueno, este, entonces tienes un compromiso y sí, nada. Que... Esto no podíamos dejarlo pasar esta semana porque hay noticias de noticias y tú nos las traes todas. <risa> sí, que, sí, la, la, cosa, la cosa fue bien interesante porque, porque bueno, les cuento. Eh, Narva y Joana me contactan para ver si podíamos tener una, un live ayer y uh -huh. yo le dije esto, es que tenía un compromiso porque en efecto lo tenía en la noche y no podía y le dije, oye, de verdad, me da muchísima pena, pero no voy a poder. Bueno, les Planteó lo siguiente: ¿puede ser mañana o, o simplemente no, no estar yo? Pues, y, y Narda, tan tan bella, <risa> le dijo a Joana: Claro que sí, vamos a ponerlo para el miércoles. <risa> Eso fue el lunes. Por que hablamos. Supuesto, por supuesto y que la sí. cosa es que pasa hoy lo del pollo, que, que le niegan el asilo y que dicen: Bueno, al negársele el asilo, que era el obstáculo que había para su extradición, en consecuencia, en próximos días probablemente ya estemos viendo el tema de la extradición, a menos que se haga un recurso adicional por parte de la defensa, pero bueno, está bastante complicado, entonces básicamente esa es, esa es la historia, y, y de verdad que fue un, una cosa genial, pues, genial. Así es, es una, una excelente noticia. Ahora Laura, tenemos mucho de qué hablar, tengo muchas preguntas para ti, pero que te las voy a ir lanzando poco a poco. Hablemos del de señor de la braga naranja, que es un tema que está en, el, en la cúspide. Veo mucho nerviosismo de parte de ese chavismo criminal defendiendo a su criminal este, y inician un proceso donde realmente poco será que Estados Unidos va a ser implacable eh, bajo esta administración. Eh, va a haber ahí como que esa esa justicia que, que realmente estamos esperando con este señor que le ha hecho tanto daño a Venezuela, a tantos venezolanos, ha jugado con el hambre del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, ¿qué podemos esperar ahí? ¿Qué un algo importante es que esto no se trata de administraciones, es decir, no se trata de la administración Biden, no se trata de la administración Trump, no se trata de ninguna administración, porque esto es una, una existencia real de independencia de poderes, y entonces allí es el Departamento de Justicia quien viene trabajando el tema. Si cae ahorita con la administración Biden o hubiese ganado Trump y cae con la administración Bro Trump, perdón no se le puede adjudicar a un presidente desde el punto de vista de ejecutivo eh, nacional, y eso es importante saberlo. ¿Okay? Eh, estos procesos duran años. Eh, esto tiene más de cinco o seis años preparándose, montándose eh, este tema de esta investigación, y, y bueno, básicamente desde el 2011, cuando se comienza este entramado del tema de las casas, que se deben recordar muy bien que eran casas de pocos recursos, y que allí es importante porque ahí es una de las primeras apariciones de Alex Ad en el Palacio de Miraflores que es llevado por Piedad Córdoba. Entonces allí él uh -huh. se presenta. Desde Colombia, o mejor dicho, como representante de Colombia en esa mesa que ustedes recordarán, bueno aquí no se pueden presentar videos, pero bueno, vamos a ver si, si les subo el video en, el, en, en una historia y la, y, la, y la etiquetamos allí, es importante ver, ese fue el primer día que aparece como tal Alexad en ese Palacio de Miraflores representando a Colombia, estaba Juan Manuel Santos de un lado, estaba eh, Chávez del otro, y al lado de Chávez estaba Nicolás Maduro, y él estaba representando, y lo voy a leer, al Fondo Global de Construcciones. Y por el lado de Venezuela, quien firma el contrato es Ricardo Menéndez, que era ministro de Industria. Entonces allí lo que se intentaba hacer, y ellos lo, lo plantearon y lo dijeron muy bien. Eh, construcción e instalación de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas cuál es el asunto no se dio ese montón de casas que se firmaron no se dieron y ellos est estructuraron una, eh, una estructura valga la redundancia para decir mira, nosotros vamos a traer eh, materiales del exterior para construir esas casas lo cual no se dio y todo esto era bajo el sistema de control de cambio esto es por un lado luego entonces están las cajas clave que como bien tú lo dices es, es una cosa terrible es, es dantesca porque es la forma en que en que eh, o sea no solamente engañan, es la corrupción, no solamente es la apropiación de recursos, no solo es el engaño al Estado y a los ciudadanos, sino también es jugar con el hambre, la alimentación de los venezolanos más vulnerables. Y, y esto hay que destacarlo, porque esto que está pasando ahorita con Alex Saab es realmente como un respiro que tenemos los venezolanos. Porque es que nosotros de tantas noticias negativas que hemos tenido, lo que está pasando uh -huh. y verlo allí es como iniciar un ciclo de justicia y de desagravio para esos, para esos ciudadanos, para todos los venezolanos, pero sobre todo para los venezolanos más vulnerables. Y, y aparte es dantesco lo que hicieron con el tema Venezuela y dantesco con el tema CLAP, porque... Eh, eh, en esas cajas de alimentos que ellos estaban entregando y que hicieron una estructura corporativa para adquirir alimentos eh, de distribuidores extranjeros, México involucrado, después embalarlos en otro país y después entregarlos a Venezuela. Ellos entregaron en algunas de las cajas, habían algunas completas y algunas no, durante muchos años a 7 millones de familias. Entregaron. Dos paquetes de harina de maíz, dos kilogramos de arroz, un kilogramo de frijol chino, porque realmente hay que decirle frijol chino, ni siquiera es caraota, dos kilogramos de pasta, un litro de aceite, un kilogramo de azúcar, un kilogramo de leche, medio kilogramo de leche, a veces. Y entonces lo que vemos en esa, en esa composición de esas cajas, Narva, es que todo es bajo en proteínas, todo es bajo en calcio. La de la peor lo calidad, lo peor, consiguieron en todos esos países fue lo que le fueron a, le enviaron a los venezolanos para que se alimentaran. Exactamente, muy alto en carbohidratos y muy alto en sodio, y eso es un crimen, eso es un crimen, porque además es jugar no solamente con la alimentación y el hambre, porque allí no hay proteínas por ninguna parte, sino además es jugar con la capacidad intelectual y el desarrollo intelectual de los niños, porque sí. eso es gravísimo, y hay muchas personas que, que, que, que no lo han eh, observado, no lo han determinado, eso es gravísimo, porque esos niños, los niños más pobres de Venezuela, estaban consumiendo eso, sí. esa capacidad intelectual, ¿Qué, qué, ¿qué generación a futuro vamos a tener de niños desnutridos y con una capacidad intelectual menor? a pues otras generaciones. Entonces eso es dantesco. Entonces por supuesto que eh, el narco régimen o la narcodictadura se va a mover durísimo, y lo hicieron. Mira, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dijo, nunca había recibido tantas llamadas de presidentes como con el caso Alex Saab". Y eso indica la importancia de Alex Abb, la información que tiene, pero no solo de Venezuela, no solo de los rojos, también los azules, y ya vamos a por hablar supuesto. de eso, Por pero supuesto. también involucra a Colombia, que por cierto, a Piedad Córdoba, el día de hoy la Corte Suprema de Justicia dijo vamos a abrir nuevamente la investigación contra Piedad Córdoba, también en Ecuador, porque allí hay un mecanismo que ellos usaron a través del SUCRE, que es la moneda virtual con la que se, con la que se trasladaba justamente el dinero y, y, y era un mecanismo eh, monetario entre los países, eh, justamente de, del ALBA. Pero además esto tiene que ver con China, con Rusia, con Irán, porque hay que recordar que cuando a él lo apresan, que lo apresan en Cabo Verde, y el que tiene un mapa por allí se puede fijar rápidamente, eh, normalmente haces escala para, si vas para aquellos lados y viajas en jet, por ejemplo, tú te paras en Portugal o te paras en algunos sitios de, de Europa, eso es lo normal, pero ellos decidieron pararse en Cabo Verde, que justamente queda muy frente a Venezuela y después va hacia Irán. Entonces Irán también está involucrada, pero lo que te decía de Jorge Carlos Fonseca, es Jorge Carlos Fonseca dijo, nunca había recibido tantas llamadas, de presidente, por, por cualquier caso, y este caso Alexa lo hizo. Eso quiere decir que está implicado, pero Raimundo y todo el mundo. Y algo también importante es el sistema financiero internacional, porque cuando la, se lava dinero, esto sube el sistema financiero internacional. Entonces, claro, Narda, por supuesto que están muy movidos ellos y un gentío más. Por supuesto, es que además pienso que hay mucha gente de poder involucrado eh, del mundo eh, y que finalmente están nerviosos por saber qué, qué puede este señor decir o qué se puede mostrar dentro de toda este, esta élite de corrupción que va a manchar a un montón de personas. Porque cuando empiece eso a destaparse, bueno, nos sentaremos, no sé, será con una... Un juguete así gigante de, de, de cotufas a, a ver qué va a pasar. Este, bueno, hay algo importante. Es muy alentador verlo tras las rejas, de la manera en que salió ese, ese video que salió, este, y verlo eh, de alguna manera reducido, porque eh, siento que a veces, me imagino que él pensará que ya no tiene tantas salidas como pensaba que tenía. Claro. Y, no, y, esas, y esas esos tentáculos de, de la gente de poder no ha, no ha logrado eh, liberarlo de, de toda esta situación que está viviendo. Sí, y ahí hay un punto muy importante para la justicia caboverdiana, porque el mundo no se imaginó que Cabo Verde, o que más bien el aparato de justicia, iba a actuar de esa manera. Sí, sí. Y fíjate que eh, pasa que España... Justamente con la dilación y el manguareo, como le digo yo, y me perdonen la palabra, pero es que realmente es un manguareo, dieron eh, mucho que desear, dieron mucho que desear. Entonces también hay una cosa, eh, eh, eh, por ejemplo, se ve con, con España y, y el caso de, del pollo carvajal, pues o sea, porque se, no se apresuran para justamente extraditarlo, lo mantienen allí y también ese es otro tema que, que seguramente después vamos a hablar, pero allí lo dejo como para que se tengan el estacionamiento mental y es eh, porque sale hoy justamente eh, la solicitud o mejor dicho, la negación de solicitud de asilo, porque se está hablando y este o sea, lo que está diciendo el pollo Car carvajal no le está favoreciendo al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Entonces allí hay una explicación importante, pero bueno, eso lo dejo allí en el estacionamiento mental para que sigamos hablando de, de Alex Saab, la ¿verdad? porque no me quiero adelantar. <risa> por supuesto, pero es súper importante también este, saber que este señor que también lo hemos estado siguiendo desde hace tanto tiempo, que tiene tantos, tantos caos por ahí de corrupción, finalmente también puede ir a parar al lado de este sujeto que ha causado realmente una revolución y estrago eh, de, de, de, de tanto daño y, y, y tanta criminalidad que lo rodea. Y Entonces, sí. cuéntanos un poco más, ¿qué, qué más ah, se, se vislumbra ante toda esta situación? ¿Le niegan a este señor una fianza? Eh, adicional, eh, ¿lo mantienen aislado? ¿Realmente a, a, a, eh, ¿qué, qué, ¿qué procedimiento tendría ahora? después de haber bueno, llegado la, la, la fianza es que, o sea, bueno, evidentemente lo, lo tienen aislado, su primera audiencia como supimos fue el 18 de octubre y su segunda audiencia en esta primera audiencia lo que hizo fue leérsele los cargos y toda la cosa, ah, fíjate, y aquí hay un dato interesante, a mí me sorprendió mucho realmente me sorprendió muchísimo cuando vimos las fotos y los videos circulando de, de él quitándose las esposas, justamente atendiendo a la traductora, eh, porque se la colocan, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y lo escribí en una de mis historias y le dije, y le dije a la, las personas que, que son de mi audiencia y que están por aquí, seguramente se van a acordar porque le dije, me, paréntesis, me parece sumamente extraño que se estén circulando estas, eh, estas es fotografías siempre? y estos videos. Y en efecto hubo ocho cadenas de televisión eh, y, y agencias de noticias que pudieron entrar, entre esas estaba Esteban Hernández de Contrapoder 3.0, eh, que hizo, por cierto, una excelente, pero muy, muy buena eh, reseña en la noche junto con José Antonio Colina. Pero el tema es, que hubo, ellos no, pero hubo otras cadenas o hubo una cadena que filtró y que incluso transmitió en vivo. Y entonces allí se filtra la información y el juez dice, epa, no, no, no se puede filtrar la información porque eso es un delito, es un, un tema penalizado. Entonces, bueno, ahí los que vivían en Estados Unidos tuvieron que tumbar todas las fotos, tuvieron que tumbar los videos y ya la cosa, pues ya, ya estaba rodando. Eh, lo que te decía es, esto pasa en la, primera, en la primera audiencia, es lo normal, es la lectura de cargos, etcétera, etcétera. Y allí, eh, bueno, esto fue en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos, evidentemente, y el juez era John O. Sullivan. Se le leyeron los cargos, y son siete cargos de lavado de dinero y un cargo para conspiración, o la conspiración para justamente lavar dinero. Eh, esto no es cualquier cosa, son 350 millones de dólares, 350 millones de dólares en este esquema de soborno. Porque ellos básicamente, él junto con sus cómplices, aprovecharon el sistema de cambio que era controlado por Venezuela, por, por el desgobierno de Venezuela, se deben recordar claro. para obtener tasas, eh, dólares a tasas preferenciales. Pero la cosa no es solamente eso, el tema del esquema de soborno, que también es penalizado, sino que además este dinero, ellos lo tienen en Venezuela, en cuentas de Venezuela y lo trasladan a cuentas en Estados Unidos y allí comienza lo que es el lavado de dinero, porque pasan a cuentas estadounidenses y luego pasan a cuentas de otros países. Eh, Mira, uno pensaría que para ser criminales necesitan un poquito más de inteligencia y no lo vas a mandar para Estados Unidos, pero es que necesitas mandarlo por Estados Unidos para, para hacer muchas otras cosas y aparte, porque a estos corruptos les encantan, les encanta el imperio del que tanto ah, ¿sí? dicen que, que at atacar y les encantan las facilidades que, que tienen allá. Entonces, la segunda audiencia va a ser el primero de noviembre de... De este año, ahorita en unos días, y como tú lo dijiste, no tiene fianza, ¿y por qué no se le da fianza? Porque tiene una eh, probabilidad de fuga importante, y es que si no, lo, si no se fuga hasta lo pueden matar. Y esto no, es una, esto no es una especulación, es que cuando una persona está tan involucrada con tantos países, y que puede hundir a personalidades realmente con mucho poder, pues lógico. Entonces, eh, no, no, no, Lo pueden peligroso. suicidar fácilmente. Lo pueden suicidar, exactamente, lo pueden suicidar. Y, y es impresionante la cantidad de cosas que este señor ha hecho y que eh, va a desencadenar una tormenta, pienso yo. Sí, allí alguien está diciendo, José Luis Morán dice, pero ese tipo robó 100 veces más de ese monto. Bueno, pues sí, eso eso es una una uh, es una buena especulación, es una, es una buena premisa a investigar. Pero bueno, ellos son los que, los, que, los que lo plantean y están diciendo, mira, la cosa es por 350 millones de dólares. Y ojo, esta es la información que se tiene pública. Eh, eh, es obvio sí, que sí, ellos tienen sí. muchísima más información y algo importante aquí es eh, eh, hay, que, hay que saber eh, administrar nuestras expectativas. Esto es muy, muy, muy, pero muy importante. Recordemos que los narcos sobrinos no uh -huh. colaboraron, no dieron información y se calaron su, eh, su condena, su sentencia, full. Cuando, cuando colaboran, cuando otorgan información, cuando, cuando cooperan, entonces sí, se le baja la, la condena. Pero, pero el asunto claro. es, vamos a ver eso, por supuesto que a nosotros no nos van a estar diciendo, mira, colaboró y dijo esto, que okay, yo lo otro, porque es que hay algo importante, y eso está vinculado al, como si se recuerdan, hay siete cargos para lavado de dinero y un cargo para conspiración. En ese cargo de conspiración hay otras personas vinculadas, que no se han nombrado. Entonces esto es importante porque la información que él de si decide colaborar probablemente no eh, probablemente no de seguro no se va a informar porque está implicando a cómplices. Por supuesto. Entonces, Además que me imagino que es para de alguna forma no alertar a los involucrados que él que él bien decida delatar o bien decida eh, dar la información y, y todo lo que, lo que estén involucrados. Entonces, primero sí. que eso será bastante hermético para evitar que estas personas eh, puedan de alguna manera escabullirse ante la justicia. Uh -huh. Sí, exactamente. Y no, y hay, y hay una cosa, y por eso les decía, tenemos que administrar muy bien, muy bien nuestras, eh, nuestras expectativas, primero porque estos procesos judiciales son largos, y si no, recuérdense, uh -huh. el Chapo Guzmán, y después de años cae la esposa, que ojo, ahorita también tenemos que hablar de la esposa de, de, de Alexa, Camila Fabri. Eh, pero, el, pero el asunto de esto es, por favor... Eh, me queda clarísimo, y para mí también es sumamente importante lo que está pasando, porque como te decía a ti y a las personas que nos están escuchando, esto es un soplo de aliento, esto es un fresquito que nos da, o sea, es Antiguista, wow Por fin justicia, y, y, y, y nos esperamos que pase así con otros, no son intocables, pero las cosas son procesos largos, por un lado, y por el otro lado el asunto de... Eh, él tiene que decidir junto con su defensa, que por eso lo pusieron el primero de noviembre, para evaluar el expediente y toda la cosa y bla, bla, bla, bla. Ellos tienen que decidir, unos si él se declara culpable o se declara inocente, que son características distintas, y dos, si sí, sí. colabora. Entonces, eso. Puede que no colabore, puede que no colabore. Yo, yo no quiero no quiero ser pesimista, pero eh, cuando este tipo de personaje está tan involucrado en tantos crímenes Y adicional a eso arrastra tanta gente de poder, es difícil que se doblegue a hablar eh, Finalmente, si lo, si lo ves desde un punto de vista, es un hombre joven todavía Si le dan 20 años, bueno, todavía sale y, y, y le queda algo, algo de tiempo de vida Uh -huh. Digamos, 20 años Es un hombre de cuarenta y tantos de años, 49 años Ya te voy a decir exactamente Mientras tú sigues hablando yo te lo voy a buscar cuál es, edad eh, exacta tiene él Creo que son eh, 49, eh, pero ya te lo voy a decir Es, es eh, poco probable que ya viendo viendo el, el señalamiento que hay De que es el testaferro de Nicolás Maduro Pueda realmente decir que sí lo es Así eh, la mayoría aceptamos que lo es. No solamente de Nicolás Maduro, yo creo que debe llevar el dinero a mucha gente. Claro, claro. Y debe estar involucrado en muchos negocios sucios con personajes importantes de otras naciones. Entonces, eh, yo a veces he tenido un poco de duda de que logre llegar al final de su juicio. Por este tema de, de, de estos personajes de poder, ¿Lo suicidarán? No lo sabemos, esperamos que no Yo realmente deseo que no Yo deseo que pague Que pague por todo el daño que le haya generado A Venezuela y a muchas otras personas eh, No solamente a los venezolanos Pero sí a, a Nuestros niños Que, que, que lamentablemente eh, Esta generación eh, se ha visto Muy afectada eh, Con todo esto de, de los alimentos Ha sido realmente dantesco y yo, lo, yo soy testigo de eso yo alguna vez eh, vi esa bolsa y vi esa harina y vi esa leche y dije, ¿qué asquerosidad es esta? ¿Y de verdad la gente se conforma con esta basura de comida? ¿De verdad? ¿Se lo merece el venezolano? No, no, pero pero allí más, más, que, más que la gente no... O sea, a, aquí tenemos que hablar algo que es muy importante, que es el control social. Alguien decía por allí, no sé quién lo decía porque lo han dicho, de lo han dicho, de lo han dicho. Alguien ha dicho por ahí que el socialismo te rompe las piernas para poder darte unas muletas y decirte, yo te di las muletas. Y Así esto es. es una metáfora para decir lo que es el control social. Nosotros tenemos la pirámide de Maslow, y entonces allí están las necesidades básicas de las personas. Y bien arriba están las, las necesidades de afiliación, las necesidades de autorrealización, en las necesidades de afiliación está la libertad. Entonces ellos, y esto fue algo que yo descubrí tarde, de verdad, eh, eh, porque si no hubiese empezado mucho antes a, a, a alzar la voz y a decir todas las cosas que digo en mis redes sociales y, y en, cuanto, en cuanto lugar se pueda. El control social que hacen con la pirámide de Maslow es para que las personas no estén ocupadas buscando la libertad o buscando agruparse, eh, asociándose uh -huh. con los vecinos, con, con gente para crear eh, cualquier movimiento de rebelión, tienen a la gente ocupada en la base que es las necesidades de supervivencia. Y entre esas necesidades de supervivencia está la alimentación, la respiración, el sueño, entre otras. Entonces, la alimentación, ¿por qué? Y ahí también entran las medicinas. Y entonces vamos a recordar cuando nosotros estuvimos de hace muchos años buscando y saltimbanqueando por todas partes para buscar las medicinas. ¿Tú crees que alguna uh -huh. de esas personas iba a estar ocupada reuniéndose con alguien para ver cómo tumbaban al gobierno? No. Entonces, eso lo hacen adrede. Y ese es un esquema que lo han hecho en Berlín Oriental, en Vietnam y en todos los países socialistas que lo han hecho. Y por eso te digo, yo lo, yo lo descubro muy tarde, eh, eh, y entonces a raíz de que lo descubro y empiezo a estudiar al respecto, es que empiezo a hablar del tema del control social. Pero, pero hago este paréntesis de, de, las, de las farmacias, de las medicinas, por el asunto de... No es que las personas digan, no, es que yo me merezco esto. No, es que necesitan tener a la gente muy, muy, muy doblegadas y sin acceso a alimentación y, por supuesto, sin fuentes de trabajo y todo el mecanismo económico caído y por el suelo para que así dependan del Estado. Que lamentablemente, entonces, aquí dependen del Estado chavista. Y entonces el asunto es para que las personas... Eh, tengan un poquito de acceso a alimentación, entonces se inventan estas cajas, que no es un invento de Venezuela, eso lo han hecho, lo entregan en, en México, por ejemplo, en, en situación electoral, eh, eh, hacen ese tipo de, de cajas de, de regalo o de venta, porque en el caso de Venezuela es de venta, y lo que hacen es tener a las personas dependiendo de esta caja para alimentarse. Hay personas que solo se alimentan de eso. Sí, señor. Y entonces es. en esa en esa alimentación era lo que decía, que esto que esto es una cosa que también debe ser eh, considerada un crimen de lesa humanidad, porque es afectar al desarrollo mental e intelectual cerebral de esas personas, pero de sobre todo los niños de nuestra próxima generación. A mí me preocupa mucho eso, y eso lo vamos a ver entre 20 y 30 años, y uh -huh. es gravísimo. Gravísimo. Aparte de eso, que entonces los niños, como no tienen proteínas, como no tienen eh, todo lo que se necesita en su dieta, entonces van a tener además menor peso, menor estatura, y es que eso es dantesco, eso es dantesco. Entonces, esto te lo quería comentar a raíz que tú dijiste eh, ese asunto de nos, eh, nos manejan y, y, y de verdad es maquiavélico la forma en que lo han hecho el adoctrinamiento ha sido para ellos súper exitoso sí. esto lleva muchísimos años sí. eh, mucho antes de Chávez pienso yo, lo que pasa es que Chávez eh, lo a que hace es acelerar el paso y, y, man, y, y como globalizar bien el control y mantenerlo como un poco más rígido y acelerar pero pienso que ese, ese adoctrinamiento venía rodando y nosotros no lo vimos no lo vimos sí. No, y algo es importante bien. aquí, muy, muy, muy claro tal cual lo que tú dices, Narda, porque es que nosotros en Venezuela nunca hemos tenido otra cosa que no sea izquierda, y por supuesto, y eso a la gente, hay personas a los que no les va a gustar, y, y lamentablemente hay que decirlo, desde 1958 para acá nosotros hemos vivido es pura socialdemocracia, y la socialdemocracia le abre las puertas al socialismo. Ese socialismo lai le abre las puertas al socialismo carnívoro. Entonces Y ese socialismo carnívoro eh, eh, vino de la mano de mucha estafa, de mucha mentira, y estos son los resultados. Y hay personas que dicen, no, es que el socialismo fue mal aplicado. no No, no, no, no, no, el socialismo fue perfectamente aplicado en Venezuela, lo que pasa es que nosotros éramos muy ignorantes, y ahí me cuento yo. Yo no conozco, conozco muy pocas personas químicamente puras hablando en temas políticos para decir, no, esto era socialismo y, y antes también era izquierda y era socialdemocracia. No conozco una persona que diga, no, a mí es, nunca me engañaron. No, conozco a muy pocas personas al respecto. Entonces, parte de eso también, de este proceso macabro que hemos vivido, y por eso yo no ataco a las personas, porque nosotros hemos sufrido un proceso de estafa consuetudinario un proceso de estafa de todos nuestros políticos. Y esto, absurdo decirlo, pero esto nos ha enseñado a despertar, a empezar a pensar uh -huh. que las ideologías políticas tienen peso en nuestras acciones, que nuestro voto por Carlos Andrés Pérez, el que saltaba charco, o por Caldera, el del chiripero, o por, no sé... Recuerda mi otra gente, no sé. Lucinchi. Lucinchi. El borracho de Lucinchi. El borracho. El borracho. El borracho. Y el otro, Herrera Campín, que creo que era el que se el conocía, no, con los dichos y el del coche y no nos saca casa y toda la cosa. Eh, Todos esos votos realmente abrieron paso a esto. Entonces, Mira, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer un proceso de mucha educación, de mucha pedagogía política, que estos espacios como el tuyo son fundamentales, que se necesitan otros medios de comunicación alternos, eh, por ejemplo, Revista Libertaria, Género Digital, The Freedom Post, con el que comparto yo con Raymond Azar, Esteban Graterol o, o Ron Melbeitía, por ejemplo, pero otros donde tenemos que hacer educación política, porque claro. nosotros también estamos como entendiendo que nos atropelló el camión, sí. y nos atropelló el camión, ¿por qué? Entonces como nos atropelló el camión, tenemos que decir, ok, ¿qué pasó? Ah, mira, y tenemos que analizar a qué velocidad venía el camión, qué traía el camión, cuáles eran los cauchos del camión, y vemos que entonces la cosa viene desde el 58 para acá, y que básicamente todos hemos sido estafados. Y que uno, dentro de la generación, por lo menos mi generación, este, uno aprendió a, a ponerle atención a la política cuando llegó la desgracia de Chávez. Pero anteriormente uno estaba, era en su mundo, sabía quién era el presidente, pero más allá de eso no sabías nada. Estabas estudiando, te ibas pensando en qué carrera ibas a estudiar, Disfrutando la vida Porque éramos felices Y no lo y sabíamos que, Claro, y resulta que nunca le prestamos atención A la política en sí O sea, hubo una generación Que se desligó de esto Y no lo entendió Sino cuando se dieron cuenta Que aquel hombre que había salido con dos malandros Uno de cada lado A decir que por ahora no lo había logrado Que en un golpe estado Donde hubo una infinidad de muertos Eh se había convertido en el presidente de su país. Para mí eso fue algo como un shock, porque yo decía, ¿cómo podemos permitirnos los venezolanos eh, aceptar que un expresidiario, un homicida, un hombre que dio un golpe de Estado y mató tantas personas inocentes, pueda siquiera ser un candidato? O sea, eso era algo que no, nunca debimos permitirlo. Y se permitió bueno. y llegó al poder. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Pero también había un momento muy importante en, en ese momento, valga la redundancia, y ese momentum era el, el colectivo detestaba el bipartidismo, lo detestaba por las múltiples y múltiples y múltiples eh, desgracias, corruptelas, eh, defraudes, claro. porque, porque claro, pero todo sido Claro, todo esto fue preparado, Laura, todo esto fue preparado. O sea, estos partidos socialistas fueron preparando todo su, su escenario para instalar a Chávez, para que sí. el ciudadano dijera, este es el hombre, necesitamos una mano dura, que, sí. que ponga orden. Entonces caímos en esa trampa. ¿Y por qué caímos en esa trampa? Realmente porque estos partidos y estos políticos fueron creando el escenario perfecto para que esto sucediera. Mientras que nosotros no estábamos realmente culturizados políticamente. Yo, yo, yo lo reconozco, yo digo, no, no tenía ni idea, o sea, sabía quién era el presidente, pero realmente sí que era la importancia era quién era el ministro de Educación. Y hoy cuando veo a quién colocan estos adeos, el ministro de Educación, digo, Dios mío, pero ya va, ¿qué es esto? Ah, sí, contigo, y ahora. Eh, eso es tendencia irreversible, que la educación claro. va a seguir para abajo. Eso es tendencia irreversible. Eh, sí, sí, eh, Narva, tienes muchísima, muchísima razón. Y es que nosotros hemos sido un pueblo ingenuo. Nosotros, A mí no me gusta llamar a la gente pueblo, a mí no me gusta llamarnos a nosotros pueblo, porque justamente eso viene del populismo. Pero aquí utilizo, hemos sido pueblo ingenuo porque entonces hemos sido como una masa amorfa, que nos mueven para acá y para allá, y aparte le metes la mezcla de la ingenuidad. Y es por eso que yo siempre digo, en política no hay ingenuidad, y no porque yo haya dejado de, de, de ser ingenua y entonces ahora lo digo, no, es que hemos hecho como justamente el análisis de, nos atropelló el camión, qué fue lo que pasó, vamos a ir para atrás, en mi uh -huh. caso, por ejemplo, en el caso de mucha gente que yo conocí, y es ese asunto, exactamente ese asunto, de no estábamos preparados, eh, nos estábamos. manejaron al antojo, no teníamos conciencia política, no teníamos preparación política, lo más que nos preocupaba a nosotros era Magallanes y Caracas, y entonces era hasta allí. ¿Y quién iba a ser la de mis Venezuela? ¿Y si esa iba a ganar el mismo universo y el mismo mundo? Y, en eso ¿Y, cuál se fue era, la ¿Y cuál era el próximo la próxima novela de Leonardo Padrón? Y mira qué interesante lo que dijo Franklin Virgüez o Eudomar Santos en por estas calles, etcétera, pero hasta allí. Por supuesto. Creo que hay alguien alguien en algún momento dijo que éramos el país más feliz, los más feliz del mundo. No había nadie más feliz que los venezolanos. Y de verdad nosotros nos creímos eso y empezamos a tomar las cosas como un chiste. Sin tomar realmente la seriedad del caso como debe ser, como se debería tomar y, y por eso llegamos hasta aquí Porque reírnos de nuestras desgracias hace una desgracia para nosotros, finalmente eh, Hay cosas que no son chistosas, que realmente han sido dolorosas para el ciudadano Y nos hemos enfocado en que, bueno, nosotros somos alegres, nos reímos de nuestras desgracias No está mal que te rías, pero también... Tienes que asumir con seriedad eh, las situaciones que hemos vivido. Hemos, hemos tenido momentos muy críticos, muy difíciles. Hoy muestra una Venezuela que yo no reconozco, eh, un país eh, con, lleno de bodegones, eh, que no existían, y con unos precios que no sé ni, ni, ni, ni siquiera cómo expresarlo porque no los entiendo. Y... Y entonces tú vayas a la gente a decir: Venezuela está pujante, vamos hacia adelante. Y tú dices: Pero ya va, detente, es que esto es, una, esto es un, un teatro lo que hay ahí. Esto es una fantasía. Seguimos pensando entonces que no importa. Eh, ahí vemos cómo lo vamos arreando. Mientras que estas personas siguen eh, eh, burlándose, y yo ya, volviendo al tema de este señor, Ángeles de Rodríguez, levantarse de esa fulana. Mesa de negociación de México porque uno de sus voceros, que no entiendo cómo es posible que pongan a un vocero a una persona que estaba presa, y no, no la pusieron presa ayer, la pusieron presa hace un montón de tiempo, era ah, pero... un participante además, el, el señor Saab, era un participante, un vocero eh, diplomático, no, pero esa, ese cuento es muy bueno, Narda, ese cuento es muy bueno y muy interesante. Yo yo lo conté en una entrevista hace como dos o tres semanas, porque allí lo que ellos aplicaron, cuando, esto esto fue creo que en septiembre, si no me equivoco, sí, el 14 de septiembre, si no me equivoco, sale Jorge uh -huh. Rodríguez con un montón de gente al lado, todos con cubreboca y toda la cosa, y dicen, miren, nosotros vamos a incorporar a Alex Saab, a la mesa de negociación. Ese señor estaba desde el 12 de junio de 2020 allá en Cabo Verde. Pero el asunto es lo siguiente, y por eso te digo, ese cuento es muy, muy importante. Porque ellos trataron de eh, replicar la estrategia que hizo las FAR en los diálogos entre las FAR y el gobierno de Colombia con el preso que ya estaba en Estados Unidos llamado es el alias, Simón Trinidad. ¿Qué hicieron ellos? Involucrarlo como miembro de esos diálogos de paz para ver si en aquel momento Obama lo liberaba, es decir, le condonaba su pena. Entonces, ellos intentaron eso, y aquí hay un dato sumamente interesante, que es, ¿quién estaba detrás de eso? Piedad Córdoba. Entonces Piedad Córdoba era una de las personas que estaba autorizada para viajar a Estados Unidos a hablar con Simón Trinidad, de modo tal de poderlo eh, hacer como algún tipo de comunicación. Esto era ya una sentencia, eh, Obama no le condonó la pena y ese señor se quedó allá en Estados Unidos y todavía está en la cárcel de Florence Daly. El tema yo te digo allí, de Piedad Córdoba es súper importante porque ese día que Jorge Rodríguez dijo ese asunto, ya que creo que voy a estornudar, me da como asco y por eso voy a estornudar, no, mentira. No sé por qué voy a estornudar, pero bueno, voy a estornudar. No te preocupes, tanto No, ya, ya, lo paré, ya lo paré. Ese mismo día, ese mismo día, Piedad Córdoba estaba en Venezuela ese mismo día que Jorge Rodríguez lo anuncia, usando la ¿verdad? misma estrategia de la FARC. Me diría, usa esta, pieza, a ver, usa esta pieza, a ver cómo te va. A te ver, a y, va. y la cosa uh -huh. es, a las 6 de la tarde, ella estaba cruzando en, eh, en la frontera entre Venezuela y Colombia, y por cierto, no se identifica, no se registra en migración, y por eso le investigan. Y es por eso que nosotros nos enteramos, porque si no, no nos hubiésemos dado cuenta. O sea, como a ella le van a hacer una penalización por haber entrado a su país sin registrarse, sin, sin marcar migración, por decirlo de alguna manera, entonces ah. ahí es que nos enteramos, porque a ella no le interesaba que se conociera que ella había estado en Venezuela, porque no le interesaba. Entonces, uh -huh. esos son datos que, que están por detrás de lo que es público o de lo que es más bien público es de lo que es archiconocido por todo el mundo y entonces vale la pena rescatarlo porque Piedad Córdoba es un, un mira yo no sé qué ella tiene detrás de, de su pañuelo de verdad Machos. yo no sé no sé no sé, qué tiene, no, no sé qué tiene dentro pero es maquiavélica ella también sí. bueno toda esta gente y por eso yo le digo maduro y suma así es Así es, ya ahora entiendo el, el, la lloradera que tenía Jorge Rodríguez Y bueno, nuestra nueva actriz protagonizando su mejor llanto eh, Sustituyendo a Lilian Tintori, la esposa de este señor Que es una niña, no sé, veintitantos de años eh, Sufriendo mucho por su esposo una, una mujer que ahora está solicitada por el, las autoridades italianas ¿Qué podemos hablar de ¿Qué más puedes contar de esa, de, esa, de esa niña? Bueno, ella es Camila Fabri, de hecho es de Roma, Italia, y eh, justamente cuando ella salió eh, allí yo dije, mira, vale la pena destacar el dato de que en el 2019 a ella le incautan bienes muebles e inmuebles por 10 millones de dólares, 10 wow. millones de dólares. De los cuales uno de esos es un apartamento, o fue más bien, un apartamento que estaba en la vía Condotti, el que conoce Roma, eh, conoce la vía Condotti, es una de las, es como decir, la quinta avenida. Es una, una avenida muy famosa y es una vía maravillosa y ahí están las tiendas eh, súper caras de todas las marcas. O sea, realmente el que tiene capacidad entra, se compra su cuestión, etcétera, etcétera. Pero justamente donde está la joyería Bulgari, allí en ese edificio, y esta información la tenemos por el Corriere de la Cera, que es eh, un, un diario italiano, un, un, sí, un diario italiano, eh, justamente arriba de, le, de la joyería Bulgari estaba ese, ese apartamento que estaba en el cuarto piso valorado en 5 millones de dólares. Ella tenía esto, después se compró un Range Rover de 56 mil dólares y adicional, estos también se lo incautan, pero adicional a eso también está el asunto que le incautan 1.8 millones de euros. Esto wow. hace, eh, ¿por qué se lo incautan? ¿Por qué empiezan a investigarlo las autoridades italianas? Y te voy a decir exactamente qué unidad fue. Fue la unidad de moneda de finanzas del, eh, que estaba dirigido por Giovanni Padula. Eh, porque lo que ella tenía retratado, o lo que ella tenía registrado en Hacienda, era que ella ganaba 1.800 euros mensuales por concepto de su trabajo, como vendedora en una tienda de ropa. No sé, vendedora de abón. Vendedora de abón, literalmente. Vendedora de abón. Entonces, por supuesto, uno ¿sí? dice: Dios mío, pero esta gente en serio, o sea. Sí, tal cual. Entonces comienzan a investigarla, pero en ese proceso, evidentemente, involucran a Alexa y entonces dicen: Esto viene por este proceso de soborno, este eh, y ojo, esto no lo estamos diciendo, no lo estoy inventando yo, esto lo dice justamente las autoridades italianas y esa información la trasladan a lo público, porque hay cierta información que trasladan a lo público justamente para decir, mira, le incautamos a esta señora y se lo incautamos previendo de que aquí hay un entramado de lavado de activos y hay un entramado claro. de corrupción que viene desde Venezuela. Esto lo dicen las propias autoridades italianas. Entonces, cuando Camila Fabri está llorando, que de verdad, pues allí había que analizar esa, esa, esas lágrimas desde el punto de vista de expresión corporal, eh, allí también hay una cosa, es, ella sabía muy bien en qué estaba metida, pero lo otro adicional, y ahí fue el alerta que a mí me dio, y yo lo dije en, en mis redes sociales y lo advertí, y le dije, miren, después de ver a Camila Fabri en Caracas, es probable que este sujeto no tienda a cooperar. Y aquí esto es importante decirlo, no porque tenga lealtad con este montón de gente, porque yo realmente pienso que entre narcocriminales ya no hay como lealtades. Claro. Pero lo que sí puede que le preocupe es que él tiene a su esposa en Caracas, y a sus hijos, y a otra parte de su familia la tiene en Rusia. Entonces, bueno, tú tienes a Putin conversando con Maduro, tú, tú hablas, que vamos a saber si tú hablaste, y entonces vamos a ver qué le va a pasar a tu familia. Gente por allí me decía, no, pero es que esas, esos mafiosos no les va a interesar su familia. Bueno, yo no sé, yo no estoy en los valores familiares de las personas, yo simplemente lo pongo como un escenario. ¿Por qué? Porque cuando a ti te tienen instalado protegido, en este caso femenino, instalada o protegida en, en Caracas, es, mira, no no no hables. Entonces, algo importante allí, cuando ella dice, entre todas sus, sus cosas, yo, yo, eh, eh, alguna de las cosas que hago es justamente análisis de contenido, y el análisis de contenido es dependiendo de lo que dice la persona, o lo que está escrito, etcétera, etcétera. Y ella dijo algo muy interesante, y dijo, eh, en el, entre lloros, que, que no parecían lloros, pero no voy a juzgar si lo es o no lo es, ella dijo, así como Alex está por segunda vez secuestrado, porque ellos asumen que el primer secuestro fue en Cabo Verde, y el segundo ahora es la extracción que supuestamente, dicen, se hizo a Estados Unidos, cuando eso es una extradición, ella dijo, a Alex lo tienen por segunda vez secuestrado, pero nosotros como familia también estamos secuestrados. Y eso para mí fue una alerta, porque yo dije, Por los tienen secuestrados, ¿cuál rehenes? Por supuesto. O sea, eh, realmente, de lo que él haga o diga, va a depender la, el, el, el bienestar físico de su familia, que está en Venezuela. Sí. Y nos queda claro. Uh -huh. entonces más pues, de eh, que sabemos perfectamente que no tienen ningún tipo de estrópulo, o sea, no les va a y ya lo vimos con el capitán Arevalo cómo lo torturan hasta la muerte, que en este caso no creo que, que, que suceda de la misma manera, porque son casos totalmente distintos, pero poniendo el ejemplo de, de la maldad y de lo que hacen, o de, de cómo lanzan a Fernando Albán desde el piso 10 del SEBIN, de las instalaciones del SEBIN en Plaza Venezuela. Entonces, ellos nos han demostrado lo malos que son, malísimos. Son criminales y saben que van a salir o presos, o muertos y por Así eso se es es. que hacen estas rondas de pseudoelecciones que no son elecciones porque no se elige a nadie son pseudo votaciones porque simplemente uh -huh. se va a poner un papel sí. en una caja porque las personas ya fueron elegidas los que van a mandar sí. el fin eh, con la pseudo oposición para qué? para mantenerse y mantenerse y mantenerse y aparte nosotros tenemos una pseudo oposición que de verdad nos cayó las 10 plagas de Egipto con ellos también, porque, o sea, si no la terminaron de fregar al inicio, la terminan de fregar después con esta pseudo-oposición vendida y sin valores. Ahí también escuché un poquito las declaraciones de eh, Gerardo Blake, y de verdad me dio náuseas. O sea, yo decía, Dios mío, esta gente de verdad no tiene un poquitico... Ni, ni siquiera de dignidad, sino un poquito de, de pudor, no sé, o sea, de tener un poquito de, de, de por favor, de guardarse, o sea, lo haces tan público como que eh, se te va a caer todo tu plan y, y, y todos los negocios se te van a ir al piso porque este señor ahora pateó la mesa porque un miembro está preso, secuestrado, y para usted de contar con esa novela. Esa telenovela que tienen montados los chavistas ahí con relación a este señor. Sí, pero también hay algo adicional a esto que tú dices, que es, esto yo lo observo y creo que lo deberíamos observar como el teatro de Gerardo Blay. O sea, la, se sube el telón y viene la nueva parte de la obra, que es nosotros vamos a demostrar supuestamente, o vamos a fingir ante el mundo que nosotros sí somos oposición y estamos muy mal con este asunto de, eh, de que se levantan de la mesa. Porque es que ellos tratan de demostrar que ellos son oposición. Ellos tratan claro. de demostrar que, que, que están en la acera de al frente. Y por eso era lógico que este sujeto, Gerardo Blay, dijera eso. Pero, claro. pero el punto es, ya, ya la cosa es distinta. Cuando todo el mundo sabe que ellos son un mismo aparato y una misma revolución. Así es, así es. Ahora podemos hablar un poquito del de pollo. Cuéntame del pollo. ¿Ese pollo está frito o, o qué pasa con ese pollo? Mira, yo sí creo que el pollo está frito, yo creo que el pollo está frito, porque... Bueno, y él sí ha hablado bastante, él, a él le han dado un golpe para que hable y como 10 para que se calle. Así es, es. Porque él ha hablado bastante, hasta sacó una página web, que por cierto es importante indicar, alguien por allí me lo preguntaba, no, no es que él tenga acceso a internet, porque él está bajo custodia del Estado español, pero evidentemente le dijo a alguien, mira, saca, saca algunas cosas para, para que para que la gente sepa que yo estoy colaborando. Eh, y esto va en detrimento de él. Esto es, el tiro le salió por la culata. Uh -huh. Porque, entonces, en este momento, que era lo que les contaba antes, el gobierno de Pedro Sánchez ya está diciendo, mira, este reo aquí, este detenido en tránsito, que termine de salir del tránsito y me lo lanzas. ¿Por qué? Porque él da informaciones que afectan a Podemos, que afectan al PSOE, que afectan al gobierno socialista de Sánchez, y entonces está mostrando cosas que no le interesa al gobierno español eh, tenerlo allí. O sea, es más es más eh, funcional para el gobierno español decirle, mira, mándalo de una vez para Estados Unidos porque, porque ya está. Eh, por supuesto. Por ejemplo, también lo que dice de la mina de oro de, de, de José Luis Zapatero, es, está salpicándole a muchas personas, porque no es solamente uh -huh. a esos indi indicados como Juan Carlos Monedero o Iglesias, no, no, no, no, es mucha gente que está alrededor, entonces por supuesto le tienen que decir, mira, vámonos, si nosotros estábamos vanguardiando, y por eso justamente hacía la comparación con la justicia caboverdiana, que, que de, por cierto, de dato interesante, justamente hacen la extradición el último día antes de las elecciones presidenciales, Uh -huh. El último día. Y quien el que acaba de ganar es, ya te voy a decir, eh, Neves, se llama uh, Jorge Neves, si no me equivoco. Me, me sé el apellido, pero no me sé pero no me recuerdo nunca el, el, el nombre. José María Neves, ese, ese presidente, es de izquierda. En uh -huh. este momento ellos están bajo este partido que se llama Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde, que por cierto eran históricamente marxistas comunistas, marxistas leninistas. Entonces, no es al azar que lo saquen un día antes de las, de las elecciones, cuando las encuestas decían que María Neves, José María Neves, probablemente ganaba porque las encuestas lo favorecían. Y un dato importante es que él el contrincante, el segundo candidato presidencial importante que llegó después de José María Neves, que se llama Carlos Veiga, fue embajador de Cabo Verde en Estados Unidos desde el 2016 al 2020. Entonces, si probablemente, si se mantenía, o si más bien entraba en la presidencia Carlos Veiga, el ex embajador de Cabo Verde en Estados Unidos, entonces era probable que allí el proceso de extradición se pudiera mantener y a lo mejor hasta dilatar un poco. Pero ¿Cómo? cuando ven probablemente que José María Neves iba a entrar a la presidencia y él está vinculado a la izquierda mundial, entonces, por supuesto que lo, ex, lo extradito. Esto fue un paréntesis porque me fui otra vez porque hago verme. Eh, entonces te decía el tema de, de, del pollo Carvajal, que, que toda la información que están dando, que, que toda la información que está dando le molesta mucho a Pedro Sánchez. Le molesta no solo a Pedro, Chances, a, a Pedro Sánchez, sino a todo el gobierno. Entonces, por supuesto, es, eh, vámonos, vaya a hablar para allá. Así es, así es. Sí, sí. O sea que quedaremos con la expectativa de saber si pronto lo veremos al lado de esa con su braquita naranja. Sí, sí. Eso también nos va a dar un fresco Eso va a ser un fresco buenísimo, eso va a ser un bien. fresquito buenísimo, porque adicional a eso no está solo el tema de los cargos a los que está involucrado, que es narcotráfico y blanqueo de capitales, sino adicional a eso está el asunto de que él fue eh, director de, de la DG SIN que le cambiaron el nombre, antes era Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, y después se la pusieron a Dirección General de Contrainteligencia Militar, él estuvo de director durante siete años, del 2004 al 2011, y después del 2013 al 2014. Entonces Laura, era en Instagram, en, El Instagram me indica que quedan unos segundos, así que probablemente se va a cortar la transmisión, y la volvemos a retomar para que concretemos eso, ¿Te parece? Sí, ok, okay. Okay, okay, que, pero, ok. Se va a cortar en unos segunditos. Ajá. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a esperar a Laura. Esperar que regrese Laura. Estoy esperando a Laurita. Vamos a ver en qué momento se conecta para agregarla de nuevo estábamos muy muy muy es muy interesante lo que estábamos hablando del pollo Carvajal vamos a esperar un poquito más a ver si la hora se conecta aquí está llego Estamos. Oh. Esa parte tan interesante que quedamos. Este, vamos a esperar que se recupere un poquito la audiencia para. En que yo no, yo llegué a un punto en que no veía cuántas personas había y es... llegó a un punto en que no veía comentarios y eso, qué lástima porque a mí me encanta ir respondiendo comentarios. Sí, igual a mí me, me pasó que se me quedó como que en los comentarios se quedaron como colgados. Uh -huh. eh, ella, trataba de subirlos a ver y no, no, no lograba no lograba verlos. Pero aquí ya, ya vamos viendo. Vamos a ver, Laura está como pegada. Vamos a esperar a ver que ya... Ella... Sí, buena audiencia hemos tenido. Ah, ya va. Laura Segue quedó colgada. Vamos para ver que regrese. Qué broma. Bueno. Así empiezan, ahí así dice, empiezan. Ahí dice alguien por este, ahí. Este no digamos, casi 90, sí. muy bien, tienes un, un buen club de fans ahí, sí. buenísimo. Yo, no Yo no creo sí. que de todos los programas que he hecho, este es el que ha tenido pues, mayor, mayor cantidad de, de, de personas en vivo, buenísimo. Ah, qué buenísimo. Así qué que este, por ahí nos preguntan, ¿qué opinas de Ramón Ayú? Que, que, que, ¿qué puedo no, puedo opinar? Opinar. no, no. Eh, ¿Qué puedo opinar que nosotros no sepamos de quién es ese señor nefasto que ha incidido en, en la desgracia venezolana? Y perdón por usar esa palabra tan fuerte, en la desgracia venezolana durante tanto tiempo. Entonces, yo eh, nosotros sabemos muy bien quién es él. Por ejemplo, lo que no, lo que no podemos dejar de mostrar es quién es los que se muestran... Eh, como por ejemplo, Salvadores de la Patria, porque Henry Ramos Le Alup ya está eh, defenestado de ser salvador de la patria, Así pero es. es más preocupante lo que pasa con el sujeto de, este, de Leopoldo López y de, y de cómo él se muestra. Entonces, yo creo que, que ese tipo de cosas hay que, hay que hablarlas, porque, eh, mira, a mí me preocupa la ingenuidad de las personas en Venezuela y el hecho de que eh, sigan todavía personas creyéndole a, por ejemplo, a este sujeto que es Leopoldo López, por poner un ejemplo. Entonces, que preguntaba lo sí. de Henry Ramos aluc, ¿qué más vamos a decir? Que no sepamos de Henry Ramos aluc? Sí, sí, sí. Definitivamente, eh, eh, eh, yo, yo veo que Leopoldo López... Eh, no sé si termina siendo más nefasto que, que Ayu, realmente. Entre él y su teatro de ramo verde y toda esta, esta situación en la que nos envolvieron y manejaron nuestras emociones de la manera más vil y cobarde. Él, su esposa, su familia, porque cabe que toda su familia está involucrada, no solamente Lilian gritando desde las afueras de ramo verde que él que lo estaban torturando y él gritando, denuncia, Lilia, cuando todos sabemos que eso terminó siendo falso. Una, una mentira. Eh, mira, cuando nosotros entendemos que tenemos a, a un sistema socialista que está integrado por una narcodictadura que es socialista y por una pseudo-oposición que es socialista, uh -huh. y que esto tenemos que entenderlo, Ahí vamos a saber por qué ellos supuestamente han fracasado tanto en salir del régimen. Y es que izquierda no saca izquierda. Y ojo, es probable, inclusive dentro de los escenarios que hay en el 2024, que se le pueda dar, eh, o sea, que el régimen por la presión de la comunidad internacional, que no es tanta ya, nada que ver como pasó en el 2019, pueda decir, mira, eh, vamos a darle la presidencia a alguno de estos sujetos, y eso es preocupante, y te voy a decir por qué es preocupante, por lo menos para mí, porque es que Leopoldo López lleva rato haciendo campaña presidencial, y ahorita la está haciendo, pero de manera muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Entonces, y hay un consultor político desde, desde Miami, que lo viene asesorando hace mucho tiempo, que él dice que se puede ser candidato presidencial desde el exterior. Y ojo con ese dato. Todavía no puedo decir quién es, pero eh, eh, él lo plantea así. Se puede ser candidato presidencial desde el exterior. Y por supuesto tienen que preparar muchas cosas para que entonces él no esté adentro, sino esté afuera haciendo esta campaña. Y, y hay una... Um, sumatoria de variables, que es, por ejemplo, el asunto de su papá en el Parlamento Europeo, que es que él está considerado eh, amigo de personas uh -huh. eh, republicanas, de periodistas, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, lo eh, contabilizan, y, y utilizo la palabra de contabilizar, como un interlocutor viable. Entonces, esto es peligroso, déjenlo en el funcionamiento sí, sí. mental porque él sí está en campaña para 2024. Muy peligroso. A mí me parece que Leopoldo es muy maquiavélico. Total. total, total, total. Y es muy peligroso. Es, es, bueno, la verdad es que yo pienso que finalmente... Eh, todos forman parte de todo este sistema que se, que se ha creado. Estos rojos no existieran sin los azules y los azules no existieran sin los rojos. Y nos ha costado mucho muchas lágrimas eh, entender eso para el venezolano, que, que, que es un venezolano eh, de fe, que, que cree en, en, en sus dirigentes y los sigue hasta donde vaya ha sido un golpe, un golpe duro para una cantidad de gente que ha despertado y muchas otras que todavía están dormidas, que todavía creen en Guaidó y en su, y en su interinato de, de plástico, no sé, de plastilina, no sé cómo llamarlo, o sea, de juguete, falso, eh, un hombre que, yo te digo honestamente, yo no soporto escuchar su voz, no lo soporto, no soporto tanto a él como escuchar a Dios dado. De quién habla. Genera la misma ¿A revolución. ¿A quién no soporta? Porque yo te tengo una lista de gente que yo no soporto. Su voz. No, bueno, mira, si nos ponemos aquí a hacer una lista de los que no soporta, no soporta ninguno, la verdad. Pero, este, pues, en algún momento uno los tiene que escuchar. Yo, yo, pocas veces, de verdad, a mí me cuesta mucho escuchar a Diosdado, pero dentro de ese de ese ambonato, Diosdado es el más sincero. Mm. Definitivamente es el que siempre dice la verdad. Uno, lo, uno cree que es mentira, pero realmente él siempre dice la verdad. Yo recuerdo cada vez que él decía, ustedes van a odiar a Leopoldo, porque Leopoldo es el monstruo de Ramón muerte. Ustedes no saben quién es Leopoldo. Y de verdad yo decía, este tipo cómo desprestigia a este pobre muchacho que se, que se entregó, que, que de verdad lo hizo. Y de verdad ahora le digo, yo he de, de verdad, sí. Tenías razón. Bueno, es que ellos, ellos son muy buenos. Diciendo la verdad cuando se trata de los de al frente, porque cuando se Por trata de si ellos es, sí, ¿no? ahí sí, nada que ver. Mira, tú sabes que aquí hay alguien que dice Jefferson Mora 1986 dice, recordemos a la periodista Nitu Pérez Osuna con un comentario contundente, Dios nos libre de Leopoldo en Miraflores, Dios nos libre. Yo justo hice un comentario eh, similar eh, donde decía si esto que hicieron con Monómero, si esta es Estafa, si este desfalco, si llevara la quiebra a Monómeros, lo hicieron en dos años, ocho meses, y para ese momento de la entrevista eran 13 días. No me quiero ni imaginar si ese señor está, y siendo gobierno virtual, uh -huh. esto es importante, siendo gobierno virtual, no me quiero imaginar cómo es siendo un gobierno virtual. En físico, con pleno poder, en Miraflores, con todas las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, Jefferson, estoy de acuerdo con lo que dijo allí ni tú Pérez Osuna. Y después hay otra persona que dice Adol Pérez 12. Dígame las declaraciones de Chubo, que en su momento tomaba decisiones y creaba estrategias supuestamente para salir del régimen y con ese tipo de declaraciones queda el desnudo. Sí, la declaración de uh -huh. Chubo Torrealba fue realmente... Mira, pero es que mejor pónganle el adjetivo ustedes para no decirle alguna palabrota asquerosa, para decirlo de, de manera muy simple y sencilla, porque el asunto es, él dice, para los que no saben, las declaraciones de él fue, bueno, se está impartiendo justicia, pero Alex Saab es héroe o mártir. Y entonces esa ligereza moral, esa ligereza de valores, no, no, no, este, este no es ningún héroe o mártir. Este señor es implicado en lavado de blanqueo de capitales lavado de dólares pero adicional a eso es ¿cómo se te ocurre decir solo la palabra héroe frente a las miles de familias siete ¿qué? miles, millones de familias siete millones justamente delimitadas territorialmente que fueron afectadas por las cajas club. entonces bueno, Chubo Torrealba es patético así es, sí definitivamente es que tenemos personajes unos peores que otros. Uh -huh. eh, y, y personajes que en algún momento escuchamos, eh, personajes que en algún momento seguimos, y que te das cuenta que son, no sé, a veces hasta peores que los mismos chavistas. Sí. De verdad y, que yo y, y, a veces y... los considero demasiado patéticos. Sí, y eso eh, es así... Porque unos juegan con las necesidades materiales que ya habíamos hablado uh -huh. para mantenerse en el poder, pero lo, los otros no solo cohabitan con estos, sino que además juegan con las esperanzas de las personas. Y eso es un daño emocional y moral brutal, porque hay una cosa que es el daño material, el daño físico, pero hay otra que es el daño emocional, el daño moral, y eso, eso no tiene perdón. ¿Y qué opinas de María Corina? Eso, esa pregunta me la han hecho varias personas Y mira, a mí me gusta aquí este comentario que dice Miguel Trusman Justamente lo ando pasando que dice María Corina es como un Ferrari, tiene todos los lujos pero nunca arranca <risa> Sin ver <en> vaina <risa> Ay, No digo María Cortina porque de verdad ella siempre aparece para hacerse cortina de humo Y distrae todo lo demás y queda siempre como que a un lado Mira, yo... Habla muy bonito, pero siento que ya no tiene coherencia con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Exacto, y es un tema también de coherencia. Eh, llega un punto en que, en que se tiene que pasar a la acción, y eso es muy importante en temas políticos, cuando tú estás de actor antagónico. Cuando tú eres un actor antagónico, va a llegar un punto en que se te va a dar el paso para que tú puedas actuar. Y eso lo ha perdido muchas veces María Corina. Entonces, independientemente de las simpatías o no simpatías de la gente, hay personas que me dicen, no, pero es que tú te caes mal María Corina. No me caes mal María Corina. No es que tú eres pro María Corina. Tampoco soy pro María Corina. Simplemente es una persona que, es, que está allí. Y esa persona no ha pasado a la acción, entonces tú ya sabes que en los momentos en los que se ha podido ejecutar cosas, pues no lo ha hecho, entonces allí cada quien determinará cuál es su simpatía o antipatía por ella, pero claro. particularmente yo no veo que haya mucha acción y que sea coherente con sus, eh, con, su, con sus palabras. Y ojo, ahí hay un dato importante, que es el asunto siguiente. María Corina ha sido eh, ha, ha tenido respaldo popular y no me refiero a redes sociales, me refiero a votos. Entonces, uh -huh. eh, esto es fundamental justamente para quienes pretenden ser oposición ante la comunidad internacional. Entonces, no van a agarrar a X persona eh, de los palotes como un referente porque, porque no ha estado eh, en la asamblea, etcétera, etcétera. Y también por esto que ellos juegan a este asunto. Pero el asunto es si tú sí tienes la posibilidad de hablar, de generar acciones desde el punto de vista de la comunidad internacional, porque no lo has terminado de hacer, entonces bueno, hay una cosa que es acción y otra cosa que es omisión y eso hay que tomar. Por en supuesto. Cuenta. Por supuesto. Lo que yo pienso es que Corina eh, se mantiene libre y danzante por. por por toda Venezuela porque no, no se considera realmente o este esta, esta esta este esta tiranía no la considera un peligro. Eh, ni siquiera los, los azules que son parte de los rojos. O sea, no representa mayor peligro para ellos. Entonces, por eso ella tiene la libertad de hablar, decir. Como te digo, habla muy bonito, puede decir muchas cosas con mucha fuerza, me parece que a veces di tú dices, concha, me encantaría de verdad como dice aquí nuestro amigo que arranque, por lo menos, a ver si por lo menos hace algo. Pero finalmente, eh, si te pones a escuchar en varios de sus discursos, no empieza a perder la coherencia. Empezando porque si tú apoyas la constitución del 99, ya perdiste completamente todos mis respetos. Mm. Mira, aquí hay un comentario que dice, otra vez Miguel, la verdadera oposición saldrá dentro de los mismos ciudadanos. Hay mucha gente valiosa que está allí, pero que no hará nada hasta que salga el régimen. Y es que es verdad, porque es que ellos tienen el monopolio de la fuerza. Así o sea, y, y la gente no puede estar saliendo a la calle porque te matan. Y porque no también tenemos que recordar que en el año 2014 y 2017, los de la pseudo oposición, y este es un dato para algunas personas que quizás no lo saben, Estaban buscando un número en específico de muertes, y yo les voy a decir qué número era, mil personas muertas para supuestamente que la comunidad internacional volteara a ver el caso de Venezuela. Y eso es otra vez maquiavélico, eso es otra vez macabro. ¿Por qué? Porque en el 2014 hubo 357, espero no equivocarme en el dato, unos más, unos menos, 357 fallecidos. Y eso fue ¿Mm? dantesco. Y eso fue horrible, y nosotros lo recordamos porque realmente fue conmovedor, fue terrible. Imagínense que sí. hubiese sido mil personas que ellos estaban buscando. Entonces, mientras Freddy Guevara, por ejemplo, mandaba a la gente a la calle, después él se retiraba. Entonces, eso es importante comentarlo. Y sí, va a salir de la, de la, de la sociedad civil. Por supuesto. Yo también estoy de acuerdo con Miguel. Yo pienso que que el ciudadano empieza a organizarse, y será cuestión de tiempo para que esto aflore. Sí, sí. Y, y cosas como las que están pasando ahorita, porque en este momento sí está temblando, yo me recuerdo cuando hay un meme por allí que dice, está temblando la, la dictadura, está temblando Nicolás Maduro. Y esto fue lo han sacado por muchos años y está una muchacha muerta de la risa tomándose el café, tomase el café y después escupe muerta de la risa. En este momento sí están temblando cuando pasan estas cosas. Que salga pues es, el pollo Carvajal pues es. hacia Estados Unidos con visa aprobada, como dice eh, Raymond Azaro, Carmelo Petty. Eh, directo para Estados Unidos y hasta le regalan el pasaje eso sí los pone a temblar es obvio, otra vez si es que deciden colaborar en el caso de Alex Adar y bueno, en el caso del Pollo Carvajal como, les, como te dije, un golpe para que hable y diez para que se sí, pues esperemos que también llegue pronto y siga ah, hablando Y la hasta siga hablando y la no lo callen para que nos eche todos esos puestos, para que saque todo, toda esa basura a la luz pública, que es lo que realmente queremos. Laurita, ¿algo que quieres decir para finalizar este programa que ha sido maravilloso? Estoy encantada, de verdad. Súper, súper contenta. Este, hemos tenido una audiencia maravillosa. Tienes un club buenísimo, de fan Te felicito. Bueno, bueno yo aquí. no iría club de fan, Lo que pasa es que yo soy. Yo creo que yo le hablo a la gente, primero como yo soy, yo no me muestro mucho en la vida personal, porque nunca ha sido así. Eh, y aparte porque yo tengo una formación, lo primero en lo que yo trabajé fue justamente en inteligencia militar y entonces ahí te forman a escuchar y hablar poco. Y a mí me ha costado esto. Y a la gente sabe que a mí me cuesta estar parada, sentada, en este caso no estoy parada, Está, me cuesta mucho estar sentada hablando porque le tengo miedo a las cámaras, esto es horrible, yo le tengo terror a las cámaras. Este, somos, somos dos, no te preocupes. Entonces, bueno, he tenido que trabajar el asunto, todavía no lo he resuelto, porque de verdad, no, no lo he resuelto. Pero Sí, pero yo lo que he tratado es de dedicarle eh, dentro de mi, mi, mi trabajo fuera de redes, cuando publico algo, responderle a la gente, en las noches responderle a los DM, o sea, para mí es muy importante escuchar, muy, muy importante. Entonces claro. yo creo que, por eso te digo, no creo que sea tanto un club de fans, sino gente que sabe que en la medida de lo posible pues les voy a, a responder por y, y por supuesto escuchar bueno, también un, gracias un, a ti. Unos, unos buenos seguidores, te siguen a dónde vas, eso es bueno, eso sí. es bueno, quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Y eso destaca tu trabajo, que me parece maravilloso, de verdad te felicito, me siento honrada de tenerte aquí en este programa. Espero que no sea el último, que sea el primero de muchos y que podamos hacerle seguimiento a toda esta información que nos has dado valiosísima en cuanto a, a Saab, al pollo y bueno, todo lo que vaya saliendo por ahí, que este, podamos volvernos a reunir pronto. Claro que Así, sí, nada claro. gracias por la invitación. y te felicito por, por simplemente haber cambiado el programa para hoy miércoles, porque tu, Los no, Ángeles, no, no. o lo que haya sido, pues lo, yo creo mucho en Los Ángeles, eh, pues, eh, nos pusieron en esta situación, y ah, hoy sí. entonces se dio la primicia del de pollo Carvajal. Muy excelente, de verdad, hoy ha sido fantástico, no hemos tenido ningún inconveniente, como lo he tenido en otros programas, que de repente, bueno, cuando se el doctor Alberto, es algo impresionante. Mm. O sea, empiezan a, a sabotear y a sabotear hasta que se le cae la transmisión, la vuelvo a iniciar y así vamos. Pero hasta bueno. ha sido impecable, la verdad, maravillosa. Estoy súper contenta bueno. de tenerte y, como te dije, espero que nos volvamos a ver pronto. Y bueno, sí. gracias por, por compartir conmigo en este programa. Gracias. A ti. Va, va a estar guardado, ¿verdad, Narda? Por supuesto, ya lo voy a compartir y ya Joana por ahí me ayuda a colocar toda la información y nada, nos volveremos a ver en Buenísimo. una próxima. Gracias. Un abrazo Muy para bienvenido. ti, que pases linda noche. Y Saludos tú. a todos los que nos siguieron hasta este momento. <risa> Gracias, bye bye.